Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos en un nuevo vídeo y como estáis viendo no estamos en Navacerrada sino que estamos en Madrid y es que esta mañana se ha liado ¿verdad? con el tema de que el coche se me había congelado. Ay, lo, había, lo había aparcado allí en el puerto de Navacerrada justo al lado de la estación de esquí en un sitio que estaba perfecto, estaba justo al lado de las taquillas de Navacerrada, pero a levantarme esta mañana pues estaba todo completamente congelado. Es más, cuando intenté salir de, del coche no se abrían las puertas corredizas porque estaban congeladas, así que tuve que salir por la puerta delantera. Luego el tema también es que todo es un poco eléctrico en mi coche, lo que son los retrovisores, pues tampoco se abrían hacia los lados, sino que estaban congelados. Luego también el limpia parabrisas lo mismo, no, ni se movía. vamos. Todo una locura y es que cuando estuve en Valdesquí se derritiera un poquillo lo que es la nieve que tenía por encima y claro eso por la noche pues se había congelado completamente y cuando me di cuenta me había dejado las luces puestas así que la batería estaba completamente muerta, no había manera de arrancarlo y bueno, lo intenté con una batería externa que tengo y le puse unas, unas pinzas a la, a la batería que tengo del, del coche pero no era suficiente potencia para, para arrancarlo y es normal, porque al fin y al cabo es un coche grande y necesitas bastante potencia para arrancarlo y luego también en, entre que estaba el frío por pues lo que es la gasolina ni siquiera fluía así que pedí a unas pinzas a otras personas pero no no tenía nadie así que me tuve que apañar y por suerte por ahí estaba rodeado de, de caravanas y otras furgonetas camper así que una caravana se le pregunté al, al de la caravana y me dejaron unas pinzas para, para arrancar el coche porque bueno el caso es que tenía ahí una batería auxiliar eh, en el coche de estas que son AGM de, para las furgonetas camper y aún así, aunque se lo enganché a mi batería el coche seguía sin arrancar y es que hacía el amago pero debido a que hacía mucho frío la gasolina, el diésel, no, no fluía y no conseguía que, que arrancara cuando tienes este tipo de problemas pues lo que haces es recurrir a youtube en vez de preguntar a otras personas como, es, como soy yo, así de inteligente y bueno, lo que hice fue mirar un vídeo de Youtube que decía que echándole agua hirviendo al motor pues a lo mejor así se descongelaba y conseguía arrancar el motor. Pero vamos, que, que lo que hice fue hervir un poco de agua en el camping gas que tenía. Que, que claro, una señora que estaba al lado me dijo mira qué apañado ahí hace, a, haciéndose, yo qué sé, un té o algo de eso <ríe> con el camping gas. Y no, lo que estaba haciendo era calentar el agua para ver si arrancaba, si arrancaba el coche. Y claro, yo así de inteligente lo que hice fue meterlo en una bolsa de agua que tengo de agua caliente que tengo para, para por la noches y si tengo mucho frío y se lo puse al motor. Eh, decir en mi defensa que eso no, no vale, no vale para, para coches, solo para calentar personas. Así que no lo hagáis porque es súper ridículo. Es más, cuando vio debajo del capo uno de los que me ayudaron que había una bolsa de agua, vamos, se partió de risa porque es que... Es que Miras tú la bolsa de agua encima del motor y, y es que es súper ridículo pero bueno, ¿qué le vas a hacer? pregunté ahí porque al fin y al cabo, como dije, estaba al lado de las taquillas aparcado y había mucha gente que quería, pues, quería un sitio como, como el mío así que lo que ofrecí es que si conseguían arrancarme el coche yo les dejaba mi sitio, ya me daba igual, ya quería irme a casa ya quería descansar y, y salir de, de esa pesadilla que estaba que estaba sufriendo en ese sitio Así que nada, un 4x4 se acercó, me, me dejó su coche para, para arrancarlo y nada, no había manera. Aunque su 4x4 era más grande que mi coche, era imposible arrancarlo. Así que nada, al final se ofrecieron para, para empujarlo y entre unas cuantas personas conseguimos empujando en segunda que el coche, que el coche arrancara. Era, vamos, era un cuadro, es <ríe> lo, que, lo que me pasó. Pero bueno, la verdad es que, que estuvo bien, tuvo gracia y al final, pues bueno, sal, salió bien, no salió, no salió demasiado mal. Y bueno, la verdad es que recomendaros que llevéis pinzas en el coche si vais a estos sitios tan fríos. Pues eso, llevar cadenas, que lo repito casi en, en cualquier vídeo, eh, no vayáis solos, porque bueno, si tenéis que empujar el coche y vais vosotros solos y es un coche tan grande, es imposible empujarlo. Aunque bueno, en realidad entre dos personas también es, es, es difícil, a lo mejor entre tres o cuatro personas sería el número correcto. Para este tipo de cosas tampoco subáis, subáis a sitios tan fríos porque claro el coche luego no, no arranca. Lo que haré para la próxima es bajar a cuotas más bajas donde no haya nieve o haya hielo y luego ya madrugar un poquillo más y, y subirme para encontrar sitio porque si no es imposible. Es más, cuando bajaba con el coche estaba había una caravana de coches impresionante que llegaba kilómetros. Yo por suerte iba en dirección contraria y, y no había tráfico en mi dirección a Madrid. Pero es verdad que a la hora de disfrutar a estos sitios como es Navacerrada, Cotos y tal, es mejor madrugar mucho y llegar temprano, aunque ni siquiera haya salido el sol, que luego comerte este tipo de, de caravanas que que, que no avanzan. Es más, si este problema no lo hubiera resuelto con, este, con estas personas y hubiera llamado a la grúa eh, yo creo que no se hubiera vamos, no se hubiera solucionado y que todavía estaría allí, porque claro, tú imagínate llamar a la grúa y con toda la caravana que hay, pues cuando llegara pues, probablemente ya sería la tarde incluso, o incluso la noche. Así que agradezco mucho a las personas que, que me echaron una mano y empujaron el coche porque de otra manera no hubiera salido de allí hasta, hasta probablemente hasta el lunes. No sé qué es lo que pasaba, que yo creo que al arrancarlo mal la dirección asistida no, no iba y estaba súper dura. Para salir de allí tuve que hacer unas cuantas maniobras que sin dirección asistida y con el pedazo de coche que que llevo pues era súper súper difícil sacarlo sacarlo de allí <risa> haciendo fuerza al final lo, lo conseguí sacar <risa> y fue, fue gracioso porque claro yo llevaba mucho tiempo aguantándome las ganas de ir al baño por la situación en la que estaba. Así que, bueno, aparqué en una, en una gasolinera sin apagar el coche, claro, porque digo, si apago el coche seguro que es que no lo vuelvo a encender. Y bueno, lo dejé ahí arrancado y fui, y fui al baño. Y digo, bueno, es que, es que me, menuda en las que me meto. Ya llegué a Madrid y yendo por la carretera hasta la M30, en altura del puente de los franceses, había un coche que se había metido en la mediana y digamos que en el puente hay como una barrera de, de cemento, de hormigón y el coche se había subido encima de esa barrera, estaba el coche suspendido en el aire y, entre, y la barrera estaba como a mitad del coche, era muy surrealista porque dices, tú puedes subir medio coche o algo de eso y luego volcarlo o algo de eso, pero no, se había quedado ahí en medio y claro, ves pues ahí que estaban las... Era, bueno, eran una pareja de viejecitos y estaba también la, la policía y, y es que era, era muy surrealista. Oh, hombre, por suerte no, no pasó nada y el coche es que estaba en total equilibrio. Y dices tú, es que esto solo puede pasar en las películas. Vamos, era, era una escena súper cómica y surrealista. Pero bueno, me alegro que no le pasara nada. Ay, y al final... También me arrepiento de no haber grabado toda la situación que, que viví allí en Nava Cerrada. Cuando estás en esta situación, lo único que quieres es salir de ella y no, no te vas a poner a grabar. Ya ahora más tranquilo, pues ya, ya grabo y ya comento lo que, lo que ha sido esta, esta aventura. También quería decir que, que, bueno, como estáis viendo, no estoy subiendo vídeo de snowboard allí en Valdesquí, ni tampoco, bueno, de esta situación que me ha pasado porque cuando tú estás en este tipo de cosas, lo que quieres es disfrutar de, del momento, entonces, la cámara pues ni piensas en ella, y yo os incito a eso, que cuando vayáis a algún sitio, aunque toméis la foto de turno, porque al fin y al cabo lo que quieres es quedarte con un recuerdo de eso, es que disfrutéis del momento y lo viváis con, con todo vuestro cuerpo y, y toda vuestra alma, porque, porque si no, no vais a, a disfrutarlo, y es mejor vivirlo y quedarte con la experiencia tú mismo que dejarlo plasmado en, en un vídeo sabes que por muy chulo que, que sea el sitio pues no merece no merece eso pues nada ahora ya aquí ya cuando llegué a madrid me costó aparcarlo por eso porque no tenía dirección asistida pero bueno al apagarlo y al volverlo a encender el coche es como que todo se reseteó y todo volvió a la normalidad los espejos retrovisores eh, empezaron otra vez a funcionar las puertas se, a, se abrieron correctamente y lo, y lo limpia parabrisas pues también así que así que nada ya estamos otra vez en el nivel cero, en el punto cero para, para empezar ya la siguiente la siguiente aventura está ya si sí, digamos que ya queda, queda en la memoria, pero todo ha salido bien, estamos a salvo, así que, así que muy bien, muy bien, todo. Bueno, luego también como estáis viendo, no estoy grabando con el móvil, que es lo que suelo hacer, sino que estoy grabando con la cámara. El móvil lo suelo tener encima y es más fácil para mí grabar, la verdad. Pero bueno, ya que tenía la cámara y además tengo algunas notas en el móvil y tal, pues bueno, he, he grabado con la cámara. Pero no os acostumbréis a esta calidad de, de imagen porque... Es muy incómodo llevar la cámara porque, sobre todo, es muy grande. Yo sigo a un youtuber, que, bueno, a un, YouTuber, a un influencer en Instagram que se llama Wilbur. El tío bueno, está ahí con la coña de que, de que le encanta conducir, el Dakar y todo eso. Y es un personaje, pero a, a mí me encanta. Y tiene la filosofía de que él no es un influencer, sino que es un influencer. Digamos que él prefiere disfrutar de las cosas que, que, estar, que estar documentando todo. Y yo creo que esa es la actitud. Actualmente hay mucha gente que se preocupa de, de transmitir algo o transmitir sus experiencias sin llegar a disfrutarlas. Y, y bueno, tengo aquí una reflexión que, la, que, bueno, que quería decir que cada día me queda más claro que empiezas a disfrutar la vida cuando dejas de pensar en tonterías, en basura que solo te hace que te nuble la mente, como he dicho. Pero es importante centrarse en uno mismo y entender lo que necesitas y no dejar que nadie te diga qué es lo que necesitas, porque solo tú lo puedes saber. Al final hay tanto ruido a tu alrededor que no puedes escuchar lo que necesitas, por eso de vez en cuando necesitas tiempo para, para meditar. Eh, los vídeos que hago son meditación, eh, reflexiono sobre ideas que me rondan la mente y repaso mi futuro y también mi pasado. Y gracias a eso cada vez soy más consciente de mi vida. Si tú realmente vives cada, cada segundo pero no te paras a pensar en qué es lo que está pasando no eres, consciente, no eres consciente de nada, pero si de vez en cuando pegas un repaso sabes que, a dónde has llegado y sabes dónde estás. Hay que repasar tanto los fracasos como los triunfos porque sólo así de esa manera podrás madurar y sólo de esa manera podrás avanzar más lejos. Y también es importante poder contar con otras personas y no solo, y no intentar, bueno está bien arreglar las cosas por ti mismo porque hay que ser autónomo pero también es importante contar con otras personas y bueno también lo que digo es que tener alma de vagabundo hace que disfrutes más las cosas porque si tienes alma de príncipe las cosas pequeñas las pasas por alto cada minucia que te pasa teniendo alma de vagabundo es muy grande así que nada espero que tengáis una buena tarde y disfrutéis lo que queda de fin de semana. Venga, hasta luego.